Saludos, soy Rael Vanguera y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y en este caso vamos a, intent a intentar instalar carol Duty en Windows 11 ya que hay muchos comentarios de que puede ejecutar aplicaciones de la Play Store y también puede ejecutar APK en este caso vamos a hacer el intento con carol Duty y vamos a irnos a la carpeta donde tengo guardado eh, el APK de carol Duty, en este caso tengo el disco local DEN eh, archivos Vamos a irnos PC y 7 y lo tengo en esta carpeta, aquí donde tengo todo lo que concierne al juego. Aquí tengo la PK, vamos a dar doble clic y como pueden ver no se ejecuta, no se instala, dice que la ruta especificada no existe. En pocas palabras, no hay un lugar de almacenamiento de aplicación como tal. Vamos a buscar una que tengo acá en descarga que es Actoide, que es una aplicación muy común para celulares. Vamos a intentar con ella también. Y no se puede, yo no sé con qué método, ese, qué procedimiento hay que ejecutar para poder instalar una PK Pero por el momento no veo la opción de hacerlo No, no, no, no, no existe, vamos a darle en abrir tampoco Y como pueden ver no funciona hasta el momento, yo tengo la versión más actualizada de Windows 11 eh, de hecho, esta mañana instalé la última actualización y no funciona eh, en la instalación de los eh, APK como tal. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao.